Y les presento a mi nuevo esposo. Chicos, tenemos una mala noticia. Los lentes de Hayatito se rompieron. Yo ¡No toqué, Hayatito. Adiós. Adiós. Y unión don Anchal Soso. sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Ah 이렇게? 네. <웃음> 이런 거 리페어 할수 없어? 음, 이 부분 좀 어려운 것 같아요. 음. 여기가. 으흠. Mm -hmm. 아, 이제 그게 진짜 너무 옛날 거. 음. 그리고 안경 많이 쓴니까 좀 새로운 룩 해야 될것 같아. You need a extreme make over. 에이, 근데 이거 너무 됴네. I know that you like 음. them but 너무 됴네. 이렇게 너무 됴네. No, poco no <laughs> <laughs> <laughs> Por eso, Urihante chico model. Tin, Tintin. tin, tin, es de tatala? Este tatala. De. chicum. de. Saito Potter. 이제 다른 것들은 조금 렌즈 바꿔야 돼좀 약해서 색깔은 다른 색깔이. 이 색깔은 나도 보고 다른 좋아? 이 색깔은 다른 색깔은 다른 색깔은 다른 색깔. 이 색깔은 다른 색깔은 다른 색깔은 다른 색깔은 다른 색깔. 이 색깔은 다른 색깔은 다른 색깔은 다른 Yes. Y con dice? yendo al style, Ania ya, creo que no. De hecho, Sarandoliron, style, Anso, Anso, no vita, ah, wanchon, no vita, apuro hayato, Ania, apuro no vita. Cogí todo chalo, Leo. Sí. Vamos es Ah, ya ponte chunco. ¿Conti chalol? Leo? Ajá. Hola chicos, ya hemos salido de la casa, vamos camino al centro comercial, es un día un poco lluvioso. Sí, pero vamos a ver si encontramos unos lentes para Hayato, va a ir a ver, todavía no sabemos si va a comprar Hayato. algo no pero primero obviamente hay que alimentarnos <laughs> hemos venido al área de comida del centro comercial y andamos viendo qué comer todo a lo mejor quiere comer ramen pero yo a lo mejor quiero comer udon que está ahí al lado se ve bueno el ramen Soyu, uh -huh. tanjang y base y mm. miso, spicy. <laughs> también se ve bueno el udon <laughs> al final nos decidimos por el udon miren este es mi udon y en este restaurante puedes elegir acompañar con alguno de estos platitos extra, se llaman tempura y son verduras y me gustan mucho, pero puedo agarrar de hecho un camaroncito Hayatito Gracias De nada Y aquí está mi delicioso udon le puse cebollín Y también le puse un poquito de tempura y chilito Para que le dé más sabor hey, no so. mm, Chua okay. 그리고, también voy a comer cebo y goguma Y hayatito Y con es maze udon Un es mm -hmm. 그리고, mm, <웃음> 그리고, 있고, 있고, 인... <웃음> 그리고? 그리고 Y yes. un 이따라키마스 와 wow, 계란 wow. 이렇게 비디오 찍으면 우리는 처음에 우리 채널 지적하고 있었을 때 <웃음> 이런 느낌 나 <난. 웃음> 우리 갓도날드 <간단한> 비디오 찍었잖아 여기에서 <웃음> 3월? 갔때 그날에 그 사쿠라 밀딩 마치고 춥었는데 없었어. 맞다 맞다. 3 월이면 6, 개월이 6... 7... 됐어. 무섭다. 진짜 올해는 8월까지 간 거야. 집에 계속 이소랑 아무것도 안 했는데 이제 9월이잖아. 16... Uh -huh. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Sí? plato limpio los dos machizos ¿Sí? miren ¿Sí? hemos venido a una librería y tiene una sección enorme de mangas y de hecho este he visto que está muy de moda como que le gusta mucho ahorita a la gente aquí en Japón. Wow, chicos, está enorme este lugar. De puros mangas. Nunca habíamos entrado. Tengo a Hayato buscando algunos de los clásicos como Hana Yorirango. De los que yo conozco. A ver si están aquí. Hemos encontrado a con Los mangas. Este sí lo vi, ¿eh? Me gusta. Y miren toda esta sección. Es de romance BL. Yeah, yeah, wow. Hana yeah, yeah. <laughs> right? um, okay. A ver qué tipo de lentes le gustan. ¿Iron style? que um, <inaudible> Ah, te. <lungsabosYNs>. <inaudible>...? ¿Cómo? ¿Cha leo? Manuel. ¿Yes? ¿Otes? ¿Choa? ¿Cha lo apoyo? ¿Cha lo apoyo? Sí. ¿Cha lo ponde? ¿Acá puedo llegar? ¿Acá puedo llegar? Sí. ¿Otes? Segunda tienda, So, así se llama. So, la tienda de lentes. Vamos a ver, Iron Guochuan, de styling No me capió, ¿cómo curio? Pink Gold. Pink Gold. Charol y got caté más <laughs> antes. This one. ¿Cuál? Mm, no un coo. No un coo. <놀람> 음. 그래도 콤보요? 응? 아 근데 너무 예뻐. 어. <놀람> <놀람> 그 <킴즈>. 나는 아, <놀람> 아잘 어울려요. 킴즈. 예쁘다. 키츠. 아니야. 키츠 안 아니야. 그쪽에 가야 돼, 진짜. 사이즈 안 맞아. 완벽하게 여기 있다. 그래도 괜찮아. 잘 어울려. <놀람> Oigan pues al final este hombre no se compró nada. No le han convencido los lentes, está jugando en su celular. Y vamos a ir a una cafetería. estamos esperando el autobús porque queremos ir a, ir a un café que está un poquito lejos de aquí, pero que está muy lindo. Ahorita se los voy a mostrar en el video. ¡Ey! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Eh, <laughs> Ay, Ah. horrible! ¡Han hecho en el interior! ¡Ok! ¡Dipada! ¡Ok! ¡Ya hemos llegado! Aquí está el cartelito Y es este café de aquí enfrente Mega que mogo Si te estás preguntando cómo posar con tu pan Aquí tenemos las ideas para que poses con tu pan Tapando tu cara Tapando tu cara Tapando tu cara y seguimos en la búsqueda de los lentes miren qué bonita está esta tienda ¡Aigo! mol Blider ¡Ah! con ¿Esto no hay chepil? Sí ¡Ankyumpil! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm! Ok, hemos llegado a la última tienda ya que vio muchísimas Aquí nada más va a cambiar el, el lente Porque los que tiene ya no son de la misma grabación Necesita cambiárselo Miren, tienen una máquina Que tienes que ponerte enfrente Con el modelo de lentes que te gusta Y luego te analiza se me ven mal. Hayato ya anda cambiando los lentes y yo estaba viendo estos porque cuando trabajo en la compu se me cansan los ojos. Y estos son con antirreflejante. Entonces me lo voy a medir. A ver qué tal. ¿Qué tal me veo con lentes? La verdad es que me gustaron, ¿eh? Creo que se me ven muy bien. Están cómodos. Creo que Hayato no va a salir con lentes, voy a salir yo. Y les presento a mi nuevo. Esposo. Wow, hayatito. Toc toque pollo dinampeon. Yes, I'm smart. ¿Qué les parece mi nuevo esposo? ¿Está guapetón, no? Da un besito, Pochacha. Annyeong. Sí.